saludos soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo instalar changer entonces en la descripción de este video les dejo un archivo comprimido van a dar clic en, en el link que les tengo en la descripción una vez se les descargue vamos a dar clic en extraer aquí una vez que lo extraigan vamos a abrir esta carpeta y vamos a ejecutar el archivo si les sale este error, vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Luego vamos a clic en sí. Y si aún les sale el error, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos, van a desactivar el antivirus que tengan de tercero. Puede ser, no, cualquier antivirus. Vamos a, no vamos a entrar en el detalle para memorar. Después de que desactiven el antivirus que tengan de tercero, vamos a irnos a buscar el antivirus de Windows. Cuando ingresemos al antivirus de Windows, para los que tengan antivirus, desactiven el antivirus de tercero. Por 5 minutos lo, luego lo vuelven a activar cuando ya terminemos el proceso. Los que no, y, y después de haber hecho ello, vamos a hacer este proceso que, está aquí, que, que estoy haciendo aquí. Yo no uso antivirus por lo que me conformo con el antivirus de Windows. Entonces vamos a dar clic en Administrar la configuración. Vamos a dar clic en Agregar o Quitar Exclusiones. Luego vamos a clic en Sí vamos a darle clic en agregar y vamos vamos a darle clic en tipo de archivo y aquí vamos a escribir exe -E. listo no importa si lo ponen en mayúscula o minúscula vamos a dar clic en sumar nos va a quedar así vamos a cerrar aquí eso lo podemos quitar una vez terminemos el proceso nos venimos nuevamente aquí a la carpeta vamos a dar, a dar doble clic luego vamos a dar clic en sí y ya se nos va a ejecutar sin ningún inconveniente. Y vamos a dar clic en aceptar. Vamos a dar clic en siguiente. Vamos a darle clic en omitir todo. Para que no, no, no nos instale programa de tercero. Listo. Luego vamos a dar clic en finalizar. Yo no quiero tutorial, entonces vamos a dar clic en no. Y aquí ya tienen el programa listo para el, el uso que ustedes, eh, para el uso que ustedes lo están instalando. Bueno, ya lo podemos cerrar aquí. Una vez que terminen terminemos de hacer esto, activen su antivirus nuevamente. Y podemos quitar la exclusión de aquí de del de sistema. No es bueno que lo dejemos para que si nos, si nos intentan hackear no, no les sea tan fácil. Vamos a dar clic aquí en esta opción y vamos a darle clic en quitar. Y listo, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.